Buenos días y darle las gracias a los medios de prensa que, como siempre, están atentos a las eh, decisiones de Anadega. Y que desde la semana pasada eh, tuvimos la primera reunión regional eh, de acuerdo al calendario de las gestiones dinámicas que acordó la alta dirección de Anadega por mandato de, la, de una asamblea que tuvimos el 20 de febrero. Y que ya se ha ido trabajando el proceso de las gestiones dinámicas. Y que hoy aquí. Estamos en San Francisco de Macorís con los miembros de la Regional Norte, Nordeste eh, afinando lo, el proceso que ya desde hoy inicia con acciones dinámicas que se iniciarán el día de hoy continuarán mañana conjuntamente con la Federación Dominicana de Comerciantes y Fenatado que también se ha unido y otras organizaciones que en el proceso se irán sumando porque es un proceso que inicia hoy con acciones dinámicas, hoy y mañana y que mañana tenemos en la Regional Norte de Santiago eh, la segunda reunión regional y así después la semana que viene en la, en el, en la línea noroeste y en las demás regiones que se irán sumando eh, o sea que las acciones dinámicas, vuelvo y repito, inician hoy continúan mañana y Anadega sigue hacia adelante con este proceso para llamar la atención del gobierno y al presidente de que de que lo que él ordenó el día 20 de febrero en el Palacio Nacional para que se le buscara solución nos encontramos en un limbo y le llamamos la atención y le decimos que desmonte el cartel que, que definitivamente nosotros entendemos que está operando esta mafia del proceso de los combustibles y que se está llevando por ahí a la sociedad completa porque se está llevando los ingresos del propio presupuesto del gobierno y que Anadegas también eh, ha visto que ese proceso impide ese proceso de combustible regular, que los precios se llegue a los niveles que, que hoy lo tenemos. O sea, ese precio se mantiene alto porque el gobierno no lo puede disminuir, porque tiene que compensar la parte del faltante que se lleva a ese mercado paralelo negro operando a nuestro alrededor. Don Ernesto, ¿En qué consisten esas acciones que ustedes van a hacer? Bueno, eh, esta tarde ya se comienzan a, a acabar de compactar los colegas que estarán eh, dándole seguimiento a todas las estaciones de servicio que en el día de mañana... Eh, decidirán eh, no acudir a sus lugares porque están descapitalizados y quieren llamar la atención del gobierno, no tienen capital para operar porque se le ha ido, la rentabilidad de las estaciones no pueden operar de la forma en que se está llevando eh, actualmente el mercado de los combustibles. O sea, estamos hablando de una paralización del servicio. Bueno, desde hoy se comienza a cohesionar el movimiento y mañana continuaremos eh, en el transcurso del día ...con paralizaciones y otras cosas más que, que se hay programadas. ¿Esas paralizaciones eh, serán solamente en esta zona o serán en el país...? Inician en esta zona porque cada región en este proceso cronológico que ANADEGA ha organizado... ...tomará las decisiones que entienda debe tomar. Mañana en la regional norte de Santiago se tomarán otras decisiones... ...y así en las demás regiones, cada región tomará su decisión... ...para eh, cohesionar un movimiento nacional que vuelva al Palacio nuevamente y vaya donde el Presidente y le diga lo que le decía hace un momento, que lo que él ordenó que se resolviera con, con este sector, aún lo encontramos en un limbo. Y, nos, y hicimos un llamado inclusive el domingo en Los Sabios en la Zeta, al ministro Nelson Casimó de que renuncie a esa posición, porque él lo tiene, como dice el largo Popular, metido al medio, él no sabe lo que se está manejando a su alrededor. Él está ahí inocente de lo que está pasando. Y hay, un, hay manos poderosas que están por encima de él, que él ni las entiende de lo que está pasando. Nosotros lo combinamos a que renuncie a esa posición.